Yo te voy okay. a esperar, okay. en mi camino lo va a celebrar. ¡Pasa el doctor! Muy buenas noches, bienvenidos a desde la barra para la afición Muy contentos de estar de nueva, de nueva cuenta con ustedes Una nueva transmisión, nuevo programa y mucho tema, mucho contenido que tenemos el día de hoy Porque eh, Monterrey jugó el fin de semana, le fue mal contra Querétaro Ahorita en este momento está jugando el equipo de Tigres Y estarán, eh, se estarán dando cuenta que no está nuestro amigo Chuy ¿Dónde está Chuy? Él dice que tiene COVID, yo no le creo, yo sé que él se quedó en su casa para ver el partido. Y bueno, Mario tampoco está eh, físicamente, también dice que tiene COVID, pero sé que se, se, se, le dio cuscús en que le fueran a tirar carrera por por el equipo de Monterrey. Pero mira, yo estoy aquí bien puesto porque aquí le, le ponemos el pecho a las balas. Pero bueno, o sea, tenemos nuevos integra nuevo integrante que se une en, en sustitución de Chuy. Caleb, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, mi estimado Rodro. Un placer estar con ustedes. Hincha, un gusto. Bienvenido, Caleb. Muchas Bienvenido. gracias. Caleb Salinas. Pues, debutando aquí Caleb Salinas en esta alineación, les, les comentaba yo que es línea de tres engañosa con dos carrileros, porque por ahí <risa> tenemos una sorpresa. Así es, Mario y, y, y mi compadre Chuy están desde casa, eh, porque... Bromeaba Chuy la semana pasada sobre, sobre los positivos y pues ¿Y también verdad? salió positivo, lamentablemente, ¿no? Oye, a, aquí lo y más lo raro extraño, es que se contagiaron juntos. Exactamente. Bueno, pues, bienvenidos nuevamente a, a, a esta transmisión. Gracias por acompañarnos. No olvides compartir. Etiqueta un amigo, dos, tres amigos, los que quieras. Vamos a platicar del partido. Tenemos mucho que platicar. Ya lo dijo Rodro a rayados les fue como, como patada de mula. Y lo peor es de que... Charlie le fue súper bien en su nuevo equipo Entonces, este, de esto y más vamos a estar platicando Claro, por supuesto que de, lo, de, de cómo van los Tigres Cómo van mis Super Tigres contra Santos en su debut del, del presente torneo Pero quiero que le des la bienvenida a nuestros invitados Dicen ellos que, que tienen COVID pero hicieron la chamba y se, se están conectando los, los tenemos en transmisión remota Chuy, y, Chuy, Pechofrío, ¿cómo están? Bueno, ahorita es el Pechofrío pero vamos a ver ¿Qué apodo sale el día de hoy? ¿Cómo estás, Mario? Adelante, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches, raza. Una. Ya. No sé si me escucha bien. ¿Y no tu Se sí. pasa. ¿No creas, no creas que se nos pasan tus participaciones. Aquí tengo una encomienda muy importante que me dejó mi compadre Chuy y es contarte, contarte tus intervenciones en el programa de hoy. Y el día de hoy ya tienes la primera, mi querido Mario. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ya me dio a entrada Mario. Ya puedo hablar porque luego me regaña su gente que dice que no, que, que lo dejemos hablar, pero está muy nervioso. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Pues lamentablemente sí, eh, es inevitable a veces hasta cómo te cuidas. Eh, y a veces al extremo estamos eh, con COVID, tanto Mario y yo, que ya más o menos platicamos y fueron diferentes contagios. En mi caso no tengo ningún síntoma, este, y en el caso de él, pues, ahí lo ven, está un poquito, un poquito dañado, se ve, no está crudo señores, él está un poco dañado nada más. Y bueno, pues, dando pie todo, a todo esto, veo sangre joven en la, en la mesa, veo, veo, veo sangre neutral, veo y, y, y platicar acerca de todo lo que viene con rayados, porque viene viene pesadito y viene, vienen problemas para rayados desde el partido y lo que ha pasado a lo largo de estos días que le hemos estado dando seguimiento ahorita el partido de Tigres que está llevándose a cabo en televisión abierta por cierto este pues no, buenas noches del partido entonces ¿qué? estos temas empezamos a darle Adelante señores, tenemos un video del entrenamiento de Tigres del día de ayer, ah, pero antes de empezar con el video, saludo a mi querido Henry, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Rodro? Buenas noches, buenas noches, hincha, caler, buenas eh, noches. Mis compañeros que están a distancia, un gusto saludarles. Eh, por fin, el fútbol está de regreso, eh, en algunos aspectos eh, nos sorprende en seguir decepcionando, en otros no decepciona, en seguir dando sorpresas. Hay gente que piensa que la Liga ya le queda corta a las chivas porque... Ganaron 5-0, imagínate. Este, pero, pero bueno, ojalá hay Tigres ganen esta noche, que al menos uno de los dos equipos regiomontanos sí es su compromiso. Es todo, es todo, Henry. Yo no sé por qué no te trae la camisa de los Tigres ya de una vez. Vienes disfrazado, de rayado, pero en realidad, muy en el fondo, tu corazón es Tigre. Dicen que no hay Tigre que no sea rayado. <risa> yo es que, es que eres un ejemplo de Regiomontano. Ante todo Regiomontano. Lo mejor, lo mejor de Monterrey, la verdad es que es la suma de los dos equipos. Eh. Yo creo que cualquier persona que venga de fuera de, de, de México, que, que venga de intercambio a Monterrey, de estudios o de trabajo, lo que sea, se va, sí o sí, con una camisa de Tigres o de mondero, o de Rayados. Y más de Tigres, ¿no? Que ya el día de ayer entrenó, Roro. Ya nos comentabas que el día de ayer, ayer, entrenó, eh, ayer tigres. entrenó Tigres. Ayer eh, entrenó Tigres, ya pensando en el partido de hoy, que ahorita en este momento están jugando. Eh, va 0-0 en este momento. Y tenemos la alineación de. Ahorita estamos viendo el, el video. Eh, por favor, hincha, coméntanos la alineación. Sí, sin duda alguna es algo que, que causaba mucha, mucha expectativa no, por, por esta in integración de Jesús Angulo y de Sebastián Córdoba, que sí los vemos en la alineación titular muy diferente a lo que, al estilo que tenía el Tuca Ferretti, que llegaba alguien y tenía que ganarse su, su, su titularidad en, en el cuadro, no a pesar de que llegaban con buen cartel, aquí venían a ganarse su, su lugar, no así con el piojo, que nos pone a el Guzmán en la portería, Carlos Salcedo y Sánchez Purata, lo que ya veníamos diciendo Sánchez Purata, que iba a jugar de titular este partido en la central, por un lado eh, el Chaca Rodríguez, que bueno pues... Creíamos que Jesús Ángulo venía a hacerle competencia, pero miren, ya los vemos los dos a los dos en la alineación. Jesús Ángulo por el lado izquierdo, en la contención Guido Pizarro y Juan Pablo Vigón. Eh, Sebastián Córdoba por el lado izquierdo y Floreán Tubán, el campeón, Dumont, eh, por el lado derecho, ah, con Carlos González y André Pierre Guiñac arriba. La sorpresa, que ya lo veníamos comentando, es que no está Carioca en, en este cuadro. Mira, hay, do, hay dos puntos interesantes. En esta semana... Eh, Mauricio Duener se aventó una declaración bastante específica, un punto importante Donde él dice que a partir de, su, de, de, de, de las nuevas contrataciones que está buscando Tigres Todas las contrataciones tienen que ir con la firma del técnico ¿Por qué? Porque los jugadores a final de cuentas son activos del, del club Y no quieren que los jugadores que, que a final de cuentas son piernas se terminen devaluando. Por eso ahorita estamos Imagínate viendo. que, que lo tenido a, a Por eso, por eso ahorita <risas> estamos viendo que tanto Jesús Angulo y como. Y tanto Córdoba están jugando. ¿Por qué? Porque son las las últimas contrataciones que hizo Tigres, también considerando a Vigón, porque en su momento cuando llega Vigón, se manejaba si podía o, o, o no ser ese jugador que, que tuviera la la continuidad y se, se, se le terminó dando. Bueno, y un y, punto... Bigón sí se la ganó. O sea, sí. Bigón no, no vino y, y se la regalaron. Bigón vino con trabajo, con los pocos minutos que le daban de cambio, con buenas actuaciones. Poco a poco le dieron la oportunidad y, y, y de ahí, una vez que se hizo la titularidad no le devolvió. Y ahora, si ustedes, bueno, ven, si ustedes ven la alineación... Adelante, lo que chico. yo les comentaba es que Carioca no, aline, no, no lo alinean por la cuestión de que parece que está siendo ne negociado a Brasil. Él está negociando con Brasil y ahorita acabamos... Yo creo que se acaba la polémica él con, con, con, con, con... ¿Perdón? ¿Con Salcedo? Sí, con Salcedo acaba la polémica porque está alineando el titular y por protección quizás Tigres no debería haberlo alineado, aunque... Se, eh, si, él si él se, se va, va, se, se va, va a, el, el, el, a, a la, MLS, la MLS, que la MLS está todavía no está no es activa. activa. Entonces, Entonces, pues pues ahí, ahí acabamos matando con una polémica, pero la otra persiste. y yo A mí me dolería mucho que, que Carioca, un, un jugador de ese calibre, se fuera, pero parece que él quiere irse. Entonces no podemos detenerlo, estamos de acuerdo. compañeros. Fíjate, fíjate, últimamente Carioca había estado en la postura que él, si no era titular o si no él, si no, él no tenía participación, él se quería ir. E incluso vimos este Correcto. tipo de, de, de, no achaques, pero sí situaciones incómodas dentro del plantel desde, desde el Tuca Ferretti, que, que, que Carioca ahí traía una serie de molestias. En este partido, Carioca no está alineando. Y Tigres tiene que modificar el esquema porque sabemos que durante el torneo pasado a Tigres le gustaba mucho jugar por línea de 5 jugando con Pizarro como líbero, los dos centrales y los dos carreros. Ahorita cambia la línea de cuatro, tiene, tiene que sentar a Carioca por este tema que tiene personal y tiene que jugar con Pizarro en medio campo junto con Bigón y vamos a ver si el Pizarro en medio campo no te limita mucho en el dinamismo del equipo porque era algo que a Tigres desesperaba muchísimo a la afición que jugabas a 30 kilómetros por hora, estando Pizarro en el medio campo, lo quitabas, lo, lo quitabas y lo ponías atrás y Tigres tenía más dinamismo. Yo no sé a quién engañan con, con, esta, con esta alineación. Sabemos que Pizarro actuaría como un quinto central... Que se cargaría un poquito eh, eh, cargado a, a la central y quedaría más salida a Jesús Angulo y al, al Chaca Rodríguez, ¿no? Porque así es como juegan este tipo de jugadores, ¿no? Que es Jesús Angulo y el Chaca Rodríguez dándole salida por, por, por, la, por los costados y, y quedándose un poco retrasado eh, Guido Pizarro. No sé, es, eso es lo que yo veo en de, esta no, alineación. De hecho, y, y un de poquito hecho en la más práctica, ahorita Guido está de central. No sé qué opinas tú, Caleb. Bueno, estábamos casados antes en el torneo anterior que con un Pizarro y con un Carioca en el medio campo y como mencionabas, Vigón eh, se ganó su lugar. Ahora con lo de Salcedo, Salcedo mientras para mí siga alineando y siga demostrando los buenos talentos que él tiene, digo, de repente sus, sus fallas, pero para mí que va a demostrar un buen partido. Yo no espero sorpresas ahora con el juego contra Santos, Tigres trae un buen ritmo, cerró con un buen ritmo, si, si no clasificó la final, el torneo pasado fue por 15 minutos de algún error de Miguel. Pero la alineación que ha presentado hoy el Piojo, para mí no debe tener ningún, ninguna sorpresa. Ya ah. lo extracancha. Fíjate que a mí lo que, lo que me dio gusto de la alineación fue ver al chaca Rodríguez, porque según tenía entendido, eh, por ahí se decía que Chaca quería salir del equipo y se manejaba la posibilidad de que Tigres lo iba a sentar porque pues, no quería tener activos a, a jugadores. Que esa es una práctica que le han hecho a muchos jugadores en, en tiempos pasados, pero me dio la verdad muchísimo gusto ver a Chaca en la titularidad. Para mí eso ya me, me, me da garantía de que eh, Miguel Herrera está poniendo los mejores elementos no estoy del todo convencido de Sebastián Córdoba estoy más convencido de Angulo que, que se lo ha ganado eh, trabajando en fuerzas básicas que de Córdoba que, que viene de, pues de, una, de, una, de un intercambio y, y en automático se la dan pero, pero ver al Chaca Rodríguez a Salcedo incluso que tiene más altos que bajos, sus bajos muy bajos la verdad pero es, es muy constante mientras tiene buenas actuaciones Tigres debe ganar el partido Tiene el, a sus mejores elementos el Ahora, campeonato. hay un detalle que se, nos está, que se nos está pasando de largo Que Tigres todavía está buscando un jugador, un refuerzo Se, se había manejado el, el caso de Nino, el, el jugador brasileño Tigres sí está buscando que un se refuerzo le, y Rayados ya no Y Rayados va a la... No, está bien, bien. No le das <risa> gasolina, <risa> hombre. Ve, ve, con, ve ya la sonrisita acá, la de Chuy. No, no, que ya, es... ya, nada más escucha reos y la sonrisita y sí, el joker. Es, es que es que de, de verdad que da risa esta institución. O sea, de, de verdad que, que me estoy tomando más en serio a, a, a Cenex que a FENSA. Ahora, se estaba manejando el nombre de Nino, ¿cómo se llama? Nino, el, el brasileño, el defensa, que se, que se lo pelearon el cruceiro y... Y... a ver... ¿Recuérdame? Nino, Nino, Nino. Nino vale, todo mundo sabe sabe quién vamos quién a Nino. dejarlo como Nino. Ver, bueno, Nino. lo dejamos como Nino. Ya se estaba manejando, incluso que había un video de presentación, se les termina cayendo el, la contratación y tienen que buscar o sí. tienen que, que, que reiniciar las negociaciones con otro tipo de jugadores porque ya les quedan 15 días para poder hacer una contratación, si no se cierra el mercado y se tiene que se la van a tener que jugar así. No creo que Tigres se quede así como está, Tigres va a terminar buscando, no. porque ya, ya dos, han puesto las semillitas en algunos. Dos. Una va a ser, dicen, dícese un europeo, dícese un sudamericano, y dícese sí, no, una jugadora para femenil, una, una jugadora que juega en Estados Unidos, buenísima ya la vi, buenísima. Si es sí, esta, esta chava de 20 años... Oye, no buenísima, sabes, la jugadora, para, para buenísima la jugadora o buenísima de técnica. Eh, Chuy! ¡Ey, ey, ey! No, no, pero es algo... Chavo. Yo estoy hablando <risas> futbolísticamente, se llama Mía, eh, 20 años, eh, de, de, de, de, físicamente es despeorizado, pero tú la ves jugar y, y es para la tribuna. O sea, realmente, gambetera, le, eh, le gusta mucho... Eh, eh, la gambeta le gusta mucho eh, ofrecer el balón, y hacer jugadas, es tipo lo que, lo que le gustan los tigres básicamente. Oye, Chuy, oye, Chuy, Chuy. Te, te voy a hacer una apuesta. Estás diciendo, mí, eh, yo... físicamente, y me seguiste, yo no estoy hablando porque yo no estoy hablando físicamente, yo pensado, pensado, me pensado, me pensado, a venir, oye, yo, yo pensé que me seguí piernas largas, piernas torneadas, este color de piel, ¿lo sabes con el cabello chino, por favor, hombre? No, Esa es... Que es <risa> <referencia, risa> una una cuenta referencia como dos, Mario, porque, porque te lo... prendiste sí, con ese no. comentario. Pan... Oye, oye, Chuy, yo, yo, yo te hago una apuesta. Yo te apuesto a que Tigres, antes de que Rayados se vaya al Mundial de Clubes, tiene tres contrataciones nuevas, sí. Rayados, sí. ninguna. No, no, no, no tenemos que apostar, que apostar. lo sabemos. Ah. Lo sabemos, no, no. y ahora sí, Rodro. ¿Te ¿Te yo me, ¿Por sigo qué? ¿Por qué? me sigo preguntando, me sigo preguntando ¿de qué lado está Henry? No, a ver, yo estoy del lado de <risa> que <risa> está haciendo las cosas bien. Pero bueno, en vamos sí. a continuar A mí no, no gusta es el fútbol. Lo no, es que sí. nos gusta hablar, como ¿no? De fútbol. fútbol. <risa> Se llevó a cabo la jornada 1, el fútbol mexicano, y, y Rayados, como ya lo comentaban, Rayados, pues empató y por ahí Chivas también. Eh, un 5 a 0, no sé si quieras comentar los resultados, mi querido Caleb. Bueno, empezó la jornada en San Luis, donde recibieron el Pachuca y les ganaron 0-2. Y luego allá en la frontera, Ciudad Juárez, en Necaxa, perdió ante el, el equipo del Tuca, como lo extraño. ¿no? ¡El ¿verdad? Tuca! Y allá en Puebla, el América empató, empatito, un enojo de Solari, que estuvo hoy medio, medio curiosón. Oye, con la, con la polémica de su expulsión. ¿eh? Muy uh -huh. polémica, se, se prendió como... Todo tan sereno Muy el señor y ya sacó mexicano. ¿En jornada en mexicano? Contra el Puebla? No, no, no, no. A mí lo, lo que me dio risa fueron los comentarios de Miguel Herrera. de Decir, no, si me hubieran expulsado a mí, eh, era, este, ¿qué decía? Polémica nacional. Ay, cálmate. Que Solari siempre alega que con ese árbitro siempre les va mal. Siempre. Exacto. Entonces, ya fue la gota que Ramón vaso ya Basso, ya, ya, ya, ya, está, fue, ya está probando las mieles del fútbol mexicano. América llorando por los arbitrajes. Bueno, el pues bueno, no sé qué dijo ahora el pretexto Aguirre, pero bueno, 0-0 Okay. Lo, lo, justamente lo que dijiste el Pretextos, pretextos ahí. Siempre sale con una cosa okay, Cabe mencionar ¿eh? 87 millones de euros Siendo la nómina más cara del continente americano Versus 21 millones de euros La segunda nómina más barata del fútbol mexicano Yo quiero saber Y, ¿qué y nos te nos... alcanza para un 0-0 Y de local y Arrancando El, el torneo no, no, de local con tu Pero bueno y así o sea, quiere ya, empezar en Palmeiras. Y, bueno, sí. bueno, bueno, Ahorita bueno. nos extendemos más de este tema porque yo creo que Roder tiene, tiene mucho de, de qué hablar respecto a este partido. Falta, ¿Cuáles ¿cuál ¿cuál son los, los resultados, los que, los resultados, no los resultados que le hacen mucho daño que al que no sabe, no Cruz es que Azul es que haga haga ganando a los Cholos en el Azteca y los Pumas sorprendiendo a un Toluca con nuestro ex Leo Fernández. ¿Qué sabe qué pasó? Bueno, Pumas aplastó al Toluca y las Chivas... Vapulearon a, a los cañoneros de Mazatlán 3 a 0. Y ahora recientemente, en este momento, que están jugando a mis tigres contra Mira. la Laguna. Oye. Oye. Oye. Hay, hay, hay, hay algunos puntos eh, que destacar de la jornada número 1. Producción, ¿me pueden poner otra vez la, la tabla, por favor? Oye, yo te. te yo acabé Mira. de destacar que fíjate, Pumas en el, en el, en el, empezó en el... el torneo. Si, si, si eliminas el último partido en donde los eliminaron, Pumas empezó donde se quedó. Eh. Sí. Mira. El, el de, de los de los partidos que vimos en la jornada número uno está el de Juárez contra Necaxa que Juárez gana dos goles a uno y el Tuca Ferretti logra su triunfo número 500 en el fútbol mexicano. Mono. Una racha bastante interesante y no cualquiera lo puede lo puede, lo puede llegar. Única. Y sabemos que el Tuca Ferretti es el único entrenador En la liga. MX, que jamás ha sido despedido a mitad de torneo. Siempre ha terminado los procesos. ¡Bendito Voleifut. El bendito el, el caso de Puebla contra América, lo más rescatable, o sea, a final de cuentas, o lo más llamativo fue la, la expulsión de Santiago Solari, que se estaba manejando, que iba a ser de uno a ocho partidos, terminaron encascantándole nada más un partido, pero no sé si ahí el, el América pesó a final de cuentas en la en la federación, el caso de Pumas contra Tol América empezando en la federación. <ríe> Oye, ¿cómo, cómo crees? El caso, el, caso ¿Es, es de, especulación? el caso de Pumas Contra Toluca que fue el, La bienvenida de nueva cuenta A Nacho Ambrís que tanto se estaba Manejando el, el proceso de Toluca con, con, el, con el Regreso de Leo Fernández al equipo Y bueno Pumas se los vacuna Cinco goles a cero y Chivas que Le bastaron tres minutitos Para, para definir el partido contra Mazatlán Un paréntesis mi estimado Pero esos dos resultados Roblo, Le hacen mucho daño al fútbol mexicano Esos dos resultados porque esconden las carencias y eso no es lo que va a pasar en, el, en, el, en la temporada. O sea, Chivas no va a volver a golear, o sea, no va a golear así, ¿no? y Pumas tampoco, porque no, no hicieron, no, no traen plantel. Fue sorpresa del fútbol, le hacen daño al fútbol esos resultados pero ya estamos acostumbrados a que irle, eso pase, Mitchu. Y... Estamos acostumbrados a, a que eso pase constantemente. Hay unos que ganan la primera jornada y ya son superlíderes, se creen la planadora y, y ya están, se están viendo en el, en el mundial de clubes. Si lo hubieran ganado, ahí te encargo, <risa> ahí te encargo que, que, que no se hubieran callado. Hey, sí, pero yo bien. no, Mario. Va a hablar, ya quiere tener es, otra participación. Yo te lo comenté el día que aplastamos a los Torrecaminos, esos son los últimos, últimos 12 goles que vamos a meter en el torneo. Ay, el sábado, no, lamentable la verdad, ninguna, nada de claridad, nada de un sistema, insisto, de, definido, o sea, la verdad ya ver al Monterrey ya no, no ilusiona, sinceramente. Estar confiados en Funes y en Jansen, en la pólvora mojada a esos muchachos, no sé... ¿A qué se, se deba? No sé si necesitamos, necesitamos ya a renovar algo ahí, que o lo vemos, pero al menos no se ve de ir adentro de la directiva. No sé. Es que sabes cuál es el pero, problema. Pero, lo, lo que se tiene que renovar ah, es lo único que no ¿Te renovamos ¿Es pecho frío, o es el ese ese pivote que ¿Te está, te está llorando? llorando. <risa> <risa> Oye, lo único que me queda claro es que después de 15 segundos de comentario de Mario vale doble. Y luego los 30 segundos vale triple. Entonces ahorita ya no, tenemos no, cuatro, no, cuatro, cuatro participaciones. Todo el rato. Oye, porque ojo, eh, Mario el programa pasado se quedó corto de la marca. Estaba esti estaba estipulado en el contrato de que tenía que tener 30 participaciones y llegó a 26. Y ah, luego ah, con ah, lo ah. de la cuñada. ¿No ¿también? ¿También? <risa> <risa> Alexis, ¿dónde estás, Alexis? <risa> <risa> con la de mi cuñado. <risa> ¿Eh? ese contó con siete. <risa> ¿Eh? <risa> bueno, volviendo al tema de los rayados y dándole, y dándole bola a Rodro, a ver... El partido como dice, como dice Mario, eh, yo lo comenté echar el frente, muchas llegadas, ya el colmo, con todo el respeto con el Mori que se cae a solo, este, lo mejor del partido extrañamente Campbell, el, alguien que está, no estaba proyectado para esta temporada. No eh, duvan Vergara entre azul y buenas noches, no no no, no lo vi pero lo mejor fue Campbell, sí se falló mucho y creo que el portero de Querétaro nos dio una muestra de que viene y viene bien, ¿ok? Pero la, las circunstancias del partido que no se le han querétaro cuando Muy es en Monterrey, Monterrey eso, sí, eso sí pega, eso sí es importante. Y lo que va a desencadenar el tema siguiente que es la convocatoria para el Mundial de Clubes Muy bien. y la convocatoria de las elecciones. Muy Muchachos, vamos Sí, sí, lo que ya comentaba Chuy, recientemente se acaba de dar a conocer que Maxi Mesa y, y el, el Sabandija Andrada eh, pues van a ser convocados a la selección argentina y esto podría complicar la situación de rayados rumbo al mundial de clubes imagínate. No, no, no, no, va a beneficiar los pretextos para que ya no tenga que ver una buena rendición de cuentas porque para nada se tiene que involucrar una, una preparación con visión anticipando todo este tipo de cosas, ¿verdad? Mira, el, el, el, la, el tema 4 y el tema 5 vienen de la mano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se da, se da la convocatoria de, de Maxi Mesa y Andrada que, que mucha gente o muchos medios ya lo están dando como un hecho que van a ir a, a, a, la, a la convocatoria final y van a estar, van a estar para el partido de, de, de las eliminatorias. Ahorita por temas de COVID los equipos están dando una prelista de 50 jugadores y ya de esa prelista hacen una selección y, y, y regresan a 15. Monterrey está en un, en un serio problema, sí está en un problema por la cantidad de jugadores que, convocados que tiene ahorita, son 14 jugadores convocados, que a final de cuentas... Ves tú la, la, las convocatorias, ves la cercanía del Mundial de Clubes que va a ser... Eh, Monterrey eh, empieza participación el 5 de, de febrero y las eliminatorias son el, el, día, el, la, el, el día último de, de, de enero. Uh -huh. pueden, pueden atender a la convocatoria de la selección y luego viajar a Qatar sí lo pueden hacer, pero va a ser muy complicado. Yo, yo en lo personal... La, las selecciones nacionales tienen, tienen prioridad, ya lo dijo FIFA, que la, la misma FIFA se está disparando en el pie porque te está diciendo que tienes que poner, que, ti, que, que tienes que darle la, la prioridad a las competencias oficiales de FIFA. Bueno, el Mundial de Clubes es una competencia oficial de FIFA y lo acomodan con, con, con partidos eliminatorios de FIFA. Y todo esto se da... Por el despapalle del mundial que es en noviembre, que eso te termina moviendo todas las fechas y si tú quieres darle la seriedad a una competencia oficial como lo es el mundialito de clubes, ¿por qué pones eliminatorias con fecha FIFA exactamente en esas regalo le daría yo a la FIFA y a Rayados? Les diría, préstenme a una persona de la FIFA y una persona de defensa. Les voy a decir, a ver, hagan un Excel. Este Excel empieza en el 2022 y termina en el 2032. Y tú, FIFA, vas a poner todas las fechas FIFA que tienes desde ahorita hasta el 2032, incluyendo mundiales de clubes. Y te encargas de que no se empalmen. Y tú, FEMSA, vas a poner aquí todos tus jugadores. Y vas a poner año tras año todos los que tienen posibilidades de estar convocados en, toda la, en cualquier competencia de FIFA, para que sepas cuándo no los vas a tener. Y en base a eso, tú FEMSA, haz una buena planeación, así literal, nada más, guíate de un mendigo Excel. Y tú FIFA, hazle un favorcito al mundo y literal, de un Excel de 10 años, arreglales los problemas a todos los equipos de fútbol del planeta. Ahí está, ahí está, ahí eh, eh, ahora sí que el, el consejo de Henry para, para la directiva rayada, descarguen Excel, hombre, descarguen un Excel que, y ya es con es eso, cómo uno puede con hacer eso una buena van a resolver plane... todos sus problemas. ¿Cómo no pueden hacer una buena planeación, de verdad? El problema... Entonces, yo entiendo que Fensas es, es una Estamos empresa impresionante ahí. en hacer dinero, ve el imperio que tienen, Oxxo ya se patrocina en la Fórmula 1 en dos equipos y... Y de verdad, este es el nivel de plan, imagínate si hiciéramos buena planeación, lo que pudieran hacer, eso es lo que me da tristeza que tienen a pura gente que no sabe ni qué está haciendo, haciendo lo mejor que pueden y esto es lo que les ha alcanzado. Y, y cabe decir que es mucho, pero si ese es todo el potencial con estos errores garrafales, o sea, en otras palabras, con toda esta área de oportunidad para mejorar, imagínate cómo podrían estar de mejor. Aquí el problema, Henry, es que no, no tienes tanto margen de maniobra, porque no, no puedo. No, no, no, espérame. Sí, si, tienes, que, si no tienes no, ambición no, y sueño, no, sueños, no, claro no, que no, no puedes planear con FIFA, ¿por qué? Porque te cambia las reglas y te cambia la jugada de bueno, un momento te, a otro. te planeas de esta manera. Porque, si o... yo soy rey planeo que FIFA es, un, es, una, es una entidad no, pero... inepta que no sabe planear igual que yo y asumo que ellos, a diferencia de yo, no van a cambiar, no van a aprender, pero yo sí puedo mejorar. Ahora. Entonces, esto empiezo a, a presupuestar estas estupideces de Mira, la FIFA No, pero a, pero, pero a final de cuentas Monterrey tiene El, el, el 75% del plantel no, Justifícalos, justifícalos No, pero... tú no puedes O sea, tú, tú me das problemas y yo te doy soluciones y, y, y, y, y, me, y me estás describiendo más problemas Y te doy soluciones y me estás describiendo Mira, o sea... tú no puedes planear con FIFA ¿Por qué? Claro que sí no, no puedes planear con FIFA Porque primeramente cuando fue el Mundial de Clubes Cuando se, se, se programó el Mundial de Clubes Te dicen... Tú tienes la prioridad del Mundial de Clubes porque es una competencia oficial. Y luego te vienen a encasquetar partidos de, de eliminatorio mundialista exactamente las mismas fechas. ¿Cómo planeas si originalmente tú tenías el Mundial de Clubes ya pactado con una fecha establecida y después FIFA te viene a encasquetar el, el, las eliminatorias? ¿Y ha hecho eso anteriormente FIFA? Nunca lo había hecho. Y lo, empezaron, y lo empezaron a hacer. ¿Tanta solución para nomás querer el tercer lugar de clubes? el mundial, digo, solo subcampeones acá, no, no, no, a no, una que, vez que fuimos? es que nos está justificando por adelantado y sin tanto organización? imagínate, después de que Tigres en una sola participación, llega a una final y queda en segundo lugar en el mundial de clubes imagínate cómo le pusieron la vara rayados, oye, es que es se que que le se se están alineando los llevan? astros para decir, tenemos todas las excusas perfectas son culpa de alguien más del oye, destino de los astros, que no es de te... nosotros es que de alguien más, es de fuerzas superiores nada más te mencionamos el caso de Maxi Mesa y el de Andrada ¿Cuáles son los otros jugadores que podría perder Rayados eh, de, de ser convocados a, a su selección? Lo, ten, ¿eh? lo tenemos en Imagínate, pantalla de producción, la, el, el, el, la lista de los jugadores que, que Monterrey va a tener con peligro de convocatoria, porque son 14 los jugadores que... Perfecto. Después de esto yo quiero preguntarle algo a ustedes como Rayados, porque en serio, en serio, en serio, en serio. si yo Ya me dijiste que sí, esto es una situación que va a preocupar a Rayados, saludos al productor. Eh, esto es una situación que va a preocupar a rayados, pero aún así, imagínate que se le sumen, ya no digo los 14 jugadores que acabas de, que, que como tú dices, Rodro, y con 10 jugadores más que sean convocados a, a su selección: 5, 2, los que quieras. Mira, le, de, realmente. Aquí hay, un, aquí hay un problema serio en, en toda esta situación. Para el Mundial de, de Clubes, FIFA te exige que, que, que, que, que convoques a 23 jugadores. Si, si Monterrey tiene que ceder a los 14 jugadores, que no, no van a ceder a los 14 porque ni Maxi Mesa ni Andrada van a ir a la selección argentina. Estefan Medina eh, es el otro que también. Estefan Medina, Maxi, bueno, en, este ahorita en este caso. Es Maxi, Maxi Mesa, eh, Andrada, Sebastián Vegas, eh, Estefan Medina, Cachorro Mont A ver, bueno, no, no, nos guiamos con las imágenes. Ahorita, Esteban Andrés Maximensa, que yo prácticamente se los adelanto, no van a terminar en la convocatoria final de Argentina, nada más ahí quieren hacernos la maldad. Sebastián Vegas, por, por Chile. Adelante. Esteban Medina, por Colombia. ¿Va o no va? Celso Ortiz, por Paraguay. Son posibilidades. Adelante. Joe Campbell, con Costa Rica. Gensos Iván? César Montes, Erika Aguirre, Héctor Moreno, van con selección mexicana. Eso es, eso es un hecho. Adelante. Ajá. Jesús Gallardo, Luis Romo y Ponchito González. Que Ponchito González es una posibilidad, se estaba manejando por la, eh, para darle oportunidades en, este, en, en esta nueva etapa de la selección mexicana. No ha, no ha sido convocado últimamente, pero se está manejando que puede ser convocado en esta ocasión. Adelante. Rodolfo Pizarro, eh, la veo muy complicado ahí sí... No, no sé dónde salió Rodolfo Pizarro para la selección. Y Rogelio Funes Mori. te Perdió son seis que mencionaste tú, ¿Seguro? que son un hecho. Seis que son un hecho de la selección mexicana. ¿No quisiste confirma, confirmar a lo mejor por ahí los, los, los, el, eh, Joe Campbell, Estefan Joe Cam Campbell, mira. Celso, Celso Ortiz la, la veo complicada. Pero lo que es yo, si quieres apúntale. Joe Campbell, Sebastián Vegas, Estefan Medina, Cachorro Montes... Héctor Moreno, Gallardo, Funes Mori, ahí van siete. Eh, Luis Romo, ocho. Sí, siete, ocho. Ocho. Ocho. Ocho confirmas que tú dices, sí, sí van. Sí van eso es un hecho que van. Ok. Sí, porque lo de Ponchito y lo de Pizarro, pues se es me hace esa. Sí, ahí sí. No, no. sé quién, eh, ahí en redes sociales también este, andan difundiendo estas listas que están muy voladas para mí. Mira, yo desde ahorita te digo, no te sorprendas si en el mundial ves a Rodolfo a Pizarro y a Chichavito. ¿eh? Nada. Nah. No te sorprenda. Bueno, pero, y primero, bueno, a ver, primero, a ver si se clasifican en el mundial. Y dos, a ver si no nos, nos dejan sin mundial. Bueno, ahora. ¿no? Por pero ahora, tengo... un escenario hipotético. Que estos 14 jugadores, incluyendo a Pizarro, que no que no, Pizarro no va a ir. Se pierde. Pero la incluyendo fecha. a Pizarro. La FIFA te pide para el Mundial de Clubes que tú tengas un registro de 23 jugadores que, va, que van al Mundial. Te están quitando 14. Perdón. ¿Con qué juegas? Contra el Alali? ¿Por ¿Por que que porque porque estás de, porque estás de, de, de acuerdo pues, porque sí, a, tu fabulación es la expansión que, que ganaron ¿no? oye ya les, les volvió el internet a Chuya, mario adelante es que los cambiamos de lugar <risa> ahora Pero tenemos que pausar oye no pues si, si van al, si van mundial pizarro no, pues que puede ir cualquiera eso es definitivo, Chuy, Eso, yo no sé qué te sorprende, cualquiera puede ir a la selección mexicana. Este... Oye, Entonces, pero ¿no? es que me dices, son ¿no? palabras mayores que me digas, Pizarro va a la selección, ¿qué ha hecho? Estamos de acuerdo que ¿qué ha hecho? No ha hecho nada para ir a la selección. Definitivo. Oye, Pero Chuy. vi un número, vi muchos números, porque sí estaba viéndoles sin nombres, pero básicamente creo que los convocados no son tantos, digo, sí trae material, no trae, pero los que les realmente podía adorar, ¿cuál es, adolecer cuáles serían porque vi muchos mira, se estaba manejando incluso que Monterrey ya había, ya había platicado con, con la federación y con Tata Martino y Tata Martino pudiera no, no, no, no contemplar a los jugadores de rayados pero no es el caso de, la, de las elecciones extranjeras que en este caso es Colombia, Chile Paraguay, Argentina que ellos sí o sí tendrías que, que ceder a los jugadores, ellos no van a, a, a doblar la manita, ellos no van a ceder, los vas a tener que, que ceder y la participación de los jugadores va a terminar el día último de, de, de, de, enero. de enero, viajarían a Qatar para el día 2, 3, pero el partido de Monterrey es el día 5 al momento de que tú haces un viaje de esa magnitud, obviamente el jet lag y, y el cambio de horario y ese tipo de situaciones, a cualquier persona, a cualquier jugador, por mejor condicionamiento físico que tengas, te, te pega. Prácticamente estarían descartados para el partido de, de, de Alali, que es el día 5, y lo pudi si, si todo sale bien lo, y, y Monterrey avanza a la siguiente ronda, ya, te, ya los podrías contemplar para el partido contra, contra Palmeiras. No me vas a mentir, Henry, a ti, pero yo creo que lo que deben hacer es primero la patria. <risa> <risa> Déjame leer los comentarios de la, de la gente porque nos está acompañando desde el inicio de la transmisión. Mucho, muchas gracias por acompañarnos. Ahorita que están jugando los tigres vamos a estar platicando también de esto. 8 con 42 minutos. Saludos a Juan Pablo Mireles, el tigre. Saludos muchachos, buenas noches, dice... Saludos para Alfonso Adán Garza Martínez, gracias por, por acompañarnos, mi hermano. Dice Juan Pablo Mireles, Michui se contagió y ese Amario, como todo rayado, quiere ser lo que hace papá. Saludos Diego Martínez. Y el productor dice, tienen cara de crudo. Los, ojos? los velos en casita y sin salir, ay, papá. <risa> Roberto Carlos Sepúlveda Duque dice, ¿qué tiene mi Chuy Martínez de Oro? Saludos a Gabo Prado que nos está viendo y que la próxima semana no va, nos va a estar acompañando en el Tabernabeo." Dice Johan Reyes, huele a infidelidad de Chuy a hincha, así no se puede creer en el amor. ¿Qué estaban haciendo? Que los dos salieron positivos. Juan Pablo Mireles dice, no Mota, dice eh, Rubén González, ¿dónde estás Mario? ¿Dónde estás Mario? Juan Pablo Mirial Rayo necesita un refuerzo, pero en la directiva. Y el técnico ya lo comentaba Henry. Natalie Treviño dice, saludos a todos. a Henry, haz tus apuestos de que Tigres hace tres contrataciones antes del Mundial de Clubes. Yo te apuesto que el Monterrey cambie de técnico después del Mundial de Clubes. Saludos a Julia Laniz, dice saludos. Chuy Martínez, muy buen comentario de Julia! Cumplió años, un abrazo y un beso. Felicidades. Andrés Escalante dice, achisachi, saludos. Eh, trae puro chicharrón el Henry Saludos a Jonathan, dice Gabo Prado Alex Román, saludos a Alex Mi querido Leo, gracias por acompañarlos Juan Pablo Mireles nuevamente dice Rodro, y aparte, prendan las veladoras Para que el factor COVID No les pegue entre sí, tanto viaje oye, sí, y eh. partido Tiene y muchas razones Oye, ¿sabes? se nos estaba olvidando y, hasta y, ese, hasta y, y ese factor no nada más es para Monterrey eh. es, Va en general, incluso No bueno, pero, pero Monterrey que, que sus jugadores van a estar o sea, Aparte que o sea, están dejando en de México ¿Van a hacer viajes con selecciones? ¿Van a viajar hasta Medio Oriente? O sea, ¿quién tiene más posibilidades? Sí, y luego sale, en cualquier momento sale salen jugadores contagiados, incluso podemos poner ejemplo, Monterrey salió en esta semana Gallardo y Pizarro con, con tema de COVID, eh, Tigres también salió con tema de, de, de COVID, sí, con... Eh, fue Diego Reyes el que, el, que, el, que, el que tuvo COVID. Aquino también tuvo no, tema, no well. el tema de COVID. Entonces son, son factores que se van a ir moviendo durante semana a semana y desafortunadamente es algo que, tú no, que, no, que no se tiene control. Porque, ¿qué estrategia? Monterrey debería de utilizar para poder eh, tener de, de la, eh, de la, a los jugadores en mejor momento porque no puedes hacer una burbujita. ¿por qué? porque tienes jugadores de selección y como tú comentas los viajes, la, la interacción con, con, con, con otros jugadores que hay riesgo sí hay riesgo, ahora ¿Qué va a pasar en el momento de que tú te subas al avión y salga positivos? No te van a dejar subir al avión, te vas a tener que quedar no, no, y, no. Son, de y, aquí. Y, y allá no es México, sí. allá te van a encerrar en un hotel y te van a, a encerrar por una cuarentena. Aquí te, di, aquí te dicen que tú al momento de que te infectas tienes siete días para que te dé negativo y ya puedes funcionar, aquí, en México. No, Pero aquí, estamos no. hablando que allá son, son, son otras, otras leyes, otro, otro sistema. Oye, Señores, si yo quiero si el presidente yo quiero creía que era una gripa, ¿Qué, qué, ¿Qué sentimiento te deja esta situación, Rodro? Honestamente con esta, con esta situación de rayados se, se vayan dos, o se vayan cuatro, o se vayan ocho ¿Qué esperas tú de rayados para el Mundial de Clubes? Igualmente la pregunta para Henry sí, lo, Yo, yo te, ya te voy a decir que espero Yo, yo no espero que, que superen la actuación de Tigres Yo no espero que rayados... <ríe> yo deseo que Rayados llegue a la final, okay. honestamente, me okay. encantaría que Rayados a la final, de verdad me fascinaría, Ay, oh, pues, eh, eh. ya que la ganen o no, bueno, pues eh, ve, ve, ve contra qué equipo te vas a enfrentar y, y vamos a ver quién lo quiere Ajá. más, ¿no? Mm -hmm. Pero que lleguen sería ya de por sí un mérito extraordinario y más después de que lo logró Tigres y dices, bueno, después de que me pusiste el ejemplo al menos logré lo mismo que tú, ¿verdad? Pero con todas estas bajas, ¿qué, Pero ¿qué, yo, yo la verdad pues no no espero mucho, mira, eh, o sea ¿Qué, qué, ¿Qué esperas después? También. Mira, es que todo el desastre empezó desde el Diablo Fernández. De un, o sea, por, por no querer solucionar o atender las necesidades de toda una institución, de todo un equipo, de toda la afición, se limitaron a solucionar la terquedad de una sola persona. Entiendo. Y, y todo lo que se está haciendo desde que, se, desde que sucedió eso... Es la voluntad de una sola persona. O sea, toda la era de Aguirre es la historia que, que el Diablo Fernández nos vino a contar. Y, de, sí. y desde ahí está mal todo esto. Muy bien. Ahora, ¿qué, ¿Qué, no se, qué, se, esper ¿Qué se espera? ¿Qué, qué esperas es el Diablo? como aficionado rayado? ¿no? Como aficionado rayado, tanto se, tanto se sacrificó o tanto se buscó esta participación porque el torneo pasado Monterrey le apostó o Monterrey buscó la Champions. Eh, a más no poder, incluso terminaron cediendo en la liga, terminaron sacrificando partidos, terminaron en el lugar número 21, eh, perdón, 21 puntos. Entonces la... sí, entonces sí. Sí, entonces el, el, el Mundial ¿verdad? de Clubes prácticamente por... es un objetivo que se, que se está buscando. Es un espejito. Es un espejito, es un, es un es un mejoralito, si lo quieres decir así. Es un mejoralito. Pero no tiraste la liga, ya no tiraste querer, la liga no, el no, torneo no, pasado, Quedaste en el lugar número 9 de la tabla general con este equipo, con esta nómina tienes una nómina de 87 millones de euros tienes el técnico mejor pagado de no solamente de México sino yo creo de toda América para hacer 21 puntos en una liga ok, entonces estás pensando en el Mundial de Clubes compruébame o dame números para poder... que Creo que sería un éxito para FEMSA. Si regresa del Mundial de Clubes, independientemente de cómo le haya ido, okay, aunque sea paupérrimo, pero que regrese con un patrocinador de una criptomoneda. Con esa ofensa ya se da. ¡Lo logramos! Papá, ¡Lo logramos! Papá, papá. ¡Ya! Eh. ¿Qué razón tenías, Chuy? ¿Qué razón tenías? ¿Van al Mundial de Clubes nada más a pasearse? ¿Nada más a eso van a ir? Pues constantemente que, que, que los doy, teniendo, diciendo, diciendo, diciendo que todo. le iban a renovar al Tuca y, y, y abracito, a ver, y dándole a ver. la mano y paseándose con el Tuca ya, y agradeciéndole yo al no Tuca lo ya. Dije. Y regresaron Férate, y... yo, yo lo dije, pero Henry lo remató. No hay planeación, no están haciendo planeación, no hay jugadores. Necesita no esa plantilla de partido mínimo dos, tres jugadores para ir al Mundial de Clubes. Yo sé que lo hago en forma de burla, pero sale. Al final de cuentas, van a regresar. No van a ir ni siquiera por el asiático. Pero es porque solo se está complicando el club Monterrey. Solo se lo está complicando. No soy yo. Yo no juego. Yo no le meto el, eh, a Punefoy. Solo se está complicando. Son las Vamos, este tipo, Lo que tú viste el, domingo, el, el, el sábado, te da para pensar en algo más. Tú como rayado, Rodro. Tú como a ver antes, antes de bueno. dar mi comentario, eh, le cedo yo la palabra a Pechofrío a ver qué, qué apodo nuevo nos va nos va a deslumbrar en este momento porque su nivel de participación, solamente cinco para cinco puntos de participación. ¿Qué pasó Mario? Adelante. O ya te eh, estás es que que a... Está viendo, ¿Está viendo ¿tú? fútbol. ¿Tú? pues le, le están criticando no a los retos tigres, tengo aburrido no se le ve ni tiene ni usa el equipo de la verdad ah, no me digas que, que, que los juegos de tigres ya se están arrayadizando te voy a decir a que ahora oh, no, no lo estás viendo porque lo que estoy viendo yo es mejor de lo que esperaba porque han estado tocando la puerta ah si sí está llegando tigres oye, ¿quién, tigres? ¿Quién lo está viendo por Fox y quién lo está viendo por Televisa Chuy por Televisa, porque se me hace no. que lo está viendo con los porristas de Tigres y... y, y <risa> pues Azteca también lo trae. No, yo, yo, ah, no, lo, yo, no, lo, yo no lo voy por no a a una app que me lo dicen inglés. <risa> <risa> <risa> Esa fue la excusa para no venir, ¿verdad? <risa> <risa> jamás, primero el programa, jamás. Un saludo a, a Oye. Javier Carrillo, que siempre nos ve. Este ahí antes de que se nos pase, siempre sí. nos está viendo y es tigre también a morir de los que sufren. Oye, el chofío como rayado sufre. Chuy, qué casualidad, qué casualidad que te dio COVID exactamente el miércoles que jugaba Tigres a las 8 de la noche en momento de programa. Qué casualidad, ¿verdad? No, por eso yo mandé a la jefa Sofía mi, mi examen. No, no, no, no, no. Yo estaría ahí sentado al lado de mi hincha. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Qué, qué, qué, sí. No sabes cómo te extraño, mi Chuy <coughs> no, no me he abrazado, ¿eh? no me ha abrazado. Pero yo lo abrazo. <risa> <risa> Aguas, Chuy Aguas. Caballeros, pues bueno, en tres semanas ya viene el mundial y Rayados presentó un posible jersey para el mundial. No. ¿Lo, lo tenemos en pantalla, producción. Adelante. A ver, Vamos a ver cómo me A ver qué tal. ¿no? Ay, ojalá sea como el. Que acaban de presentar el de la bueno, de Madre santa Es el que anda sin, eh, circulando en redes sociales no, ¿De dónde ves. salió Mercedes Benz? Nadie sabe no, ¿Sabes por qué no, me la, no la compro? Porque si, si yo fuera Mercedes Benz ¿Por qué habría que, que malbaratar mi marca en, con, con, con, con, con este Rayados Con el, el de Rayados del 2022 O sea, si fuera otra época Te la creo, pero ahorita Si yo fuera Mercedes Benz, ¿por qué pondría mi marca En, en este uniforme? Yo por eso no creo que ese va a ser el uniforme. Esa es la duda, ¿de dónde sale Mercedes-Benz? Porque que yo sepa, no, no es un patrocinador activo Mira, ahorita. Si, si eso es verdad, FEMSA le metió un autogol olímpico a Mercedes-Benz. Porque en teoría debería ser Koderek, que es el que está circulando por todos lados. O OXO, que también que sabemos que en el Mundial pasado de clubes, cuando Monterrey participó, traía el OXO ahí en, ahí en el pecho pero no, carta blanca el otro del pasado, de Katz, sí, de los anteriores. Sí, de las anteriores. Eh, Nacho, yo, yo también tengo dudas por pero... ah, el sí de... <ríe> <ríe> Te digo, a mí me gustaría ser bonita. Este, me gusta el, el diseño, pero tengo dudas por ese patrocinio de, de Mercedes-Benz. Parece a esa, eh, la verdad está muy, está muy bonita. 400 de... ya hay FCL, carnal. Para que no, jueguen dos contra X6. los Oceánico y <ríe> dos XL para sí, para xl eh, eh, para... Eh, Pero, ¿sí? eh, estoy entendiendo que Mario le gusta la playera, si Mario está encantado con la playera del Querétaro Rayados. Que bonito <risa> homenaje de Rayados al Querétaro. Eh. Entonces, con ay, eso, ay, eh, ay, tengo ay, yo ay, mis ay. dudas del, del, del gusto de la playera de Mario por esta se, se me hizo una falta de respeto que desaprovecharon la oportunidad de rendirle o sea, de, de, de hacer el círculo completo de rendirle ese homenaje al Querétaro y haber jugado con ese uniforme, dado que Querétaro jugó de blanco. O sea, era perfecto para que Rayados le rindiera ese homenaje al Querétaro. <risa> ¿Y, a, y hablando de Querétaro. No, o sea, no, porque te confundías. ¿Cómo les fue contra Oye, el Querétaro? Oye, nada más así? rápidamente. Eh, comentario de la gente. Dice claro. Javier Carrillo, buen programa el día de hoy. Dice Vic Mendoza, chicharrón, no, puro chicharrón de la Ramos, arriba mis pumas de albañiles brasileños. Ay, dice Diego Marcelo, saludos al villamelón de Caleb Salinas. Juan Pablo Mireles dice, fue, el nuevo apodo de Mario es Pechomicron. Dice Johan Reyes, Perdon, perdonará a Chuy, hincha a Chuy, eso lo veremos en el próximo capítulo. Todavía no me abraza, todavía no me abraza. Hizo la finta, ¿eh? amagó, amagó. Deja que me abrace y hablamos. <risa> Ahorita la mata con el pecho y la domina. Y aquí nos vamos al tabernáneo por, una por unas cervezas y ya. Ya vemos qué onda. Pero hablando, hablando de, de, de, de Querétaro, de Rayados. Ahora sí, Rodríguez, yo quiero que te explayes quiero que escupas tu veneno yo quiero que saques todo lo que trae tu ronco pecho después del partido de rayados frente a querétaro primero te traduzco lo que te acaban de decir te están dando la oportunidad de que defiendas lo indefendible adelante oh, oh, qué la... <risa> oigan o Mario ju o justifícalo y justificarlo estamos viendo que aquí en la mesa son tres, dos y medio contra uno y luego el, eh, Mario que es el que me apoya se contagia ¿Sí? uh, vaya, pero bueno oye eh, analizando el partido de Monterrey contra Querétaro, un, un, un resultado que es cierto, es indefendible, un 0-0 de local contra Querétaro, una nómina que es de 87 millones de euros contra otra que vale 22. Viendo el partido, yo detecto dos errores puntuales en el esquema de Monterrey. Primero, al momento de que, de que Javier Aguirre juega con línea de 4-3-3, está buscando una mayor, un mayor dinamismo. Pero al momento de colocar a Maxi Mesa como interior por derecha, pierde mucho, pierde mucho tránsito en la pelota. Maxi Mesa te, es un jugador que, te, que, que juega mejor como enganche o como exterior. Ese es, es el primer punto. Pero al no tener a, a, a Luis Romo, que, que tuvo COVID, Pizarro, que no ha entrenado, y la, ante la salida de Charlie Rodríguez que a final de cuentas fue el cambio ese es un punto importante de Monterrey segundo el tema de el tema, tema pasó, pasó de sí, el tema la ausencia el tema de Duva Mergara que, que sigue sin, sin lucir sigue sin ser un jugador de profundidad tiene solamente una jugada y esa se la hemos visto en cuatro o 5 partidos y no sale de, no sale de esa. Que viene, viene por la banda, hace el recorte, cambia de pierna y le pega. Es la única jugada que se sabe. Me parece que lo estabas narrando. Es, es la única jugada que se sabe y, y los contrarios ya le encontraron el, el modo, ya le encontraron la manera y a final de cuentas Monterrey pierde ese punch. Otro, otro tema importante: el, que es el caso de Jansen... Que habíamos visto o lo habíamos comentado aquí en la mesa. Que, que, que Jansen no había tenido participación, no había tenido una pretemporada completa, se le dio en, este, eh, en esta etapa y vimos a un Jansen intrascendente, un Jansen perdido. Entra en el segundo tiempo Funes Mori y vimos a un Funes Mori eh, resbalándose, cayéndose, eso no cambió. Y el último factor que también determinó el empate de Monterrey, que, que falla Monterrey, Monterrey todo 25, 25 jugadas de, de, de, de peligro, 8 fueron al marco, no cae ningún gol. Pero también la, la participación del portero de Querétaro, que fue importante, que es Maxi Washington Aguerre que, que tuvo un muy buen partido. Yo, lo que yo noto en Rayados, haciendo gracias por, por, tu, por tu, ahora sí, tu análisis, mi rodró, este muy completo, porque incluso estábamos viendo que lo que estabas comentando lo estábamos viendo ahí en pantalla. Rayados sigue adoleciendo del gol. Rayados sigue dependiendo demasiado de una sola persona para hacer gol, ni Janssen, ni Dubán, ni Maxi, na nadie más comparte esta responsabilidad con Rogelio Funesmori y sigue Rayados adoleciendo de un factor muy importante porque después de todo para eso se juega. O sea, no Mara. anota gol, no anota gol. Te, tengo, Mori, te tengo un dato, yo, yo, tengo un yo dato quejaba, interesante. Yo me quejaba de que, de que los Rayados... Hacían décadas de 12 años, pero ya entendí, porque Rodro dijo dos puntos y se aventó como siete. Entonces, dijiste dos puntos importantes y te aventaste siete, que lo bueno es que... Hay que, que profundizar, la, Chuy, hay que, tán, que profundizar, tán, hay que ser profundos no y dos, analíticos. No, no fueron dos, fueron como cinco. Oye, siete. Entonces, tengo un dato interesante, Chuy, compañeros, y, y esto es algo que duele, esto es algo que duele y <risa> ahorita rápidamente... <risa> A todo, a, al rayado en general y fíjate, fíjate la cara de, la cara de, de, de Mario Que le, le está doliendo el tema Oye, en los últimos 10 juegos de rayados Monterrey tiene 2 victorias, 5 empates y 3 derrotas En casa En, en general, los últimos 10 últimos partidos claro. Tiros a gol por partido Contra León fueron 21, 6 al arco Gallos fueron 15, 8 al arco Necaxa fueron 11, Tiros, uno al arco. América fueron 15, 5 al arco y ganó 1-0. San Luis, 9 tiros, 5 al arco. América, 8-2 y luego Cruz Azul fueron 9 tiros al arco. 9 eh, tiros en general, 5 al arco, ganó 4-1. Esa ha sido la, la mejor efectividad de Monterrey que ha tenido en, lo, en los últimos partidos. Y los últimos tres que son contra el, contra el Atlas, de ida 7 siete, siete tiros, uno al arco, el de vuelta fueron siete tiros, dos al arco, y el partido contra Querétaro fueron 25 tiros, 9 al arco. En total son 127 tiros, 44 gol y solo 7 goles a favor. Sí. Estamos hablando que... ¿Y, y, ¿Y dónde está el gol? Eso es el, está ese es el, el problema, está? porque en si, Cruz, si Fonemori no está... Si Funes Mori no, no, no, no está en un buen momento, los demás, los, los demás se terminan perdiendo. Y tanto era el, la solicitud de la afición, que me sorprende que la afición tenga más visión, que tenga más, más un, un punto más objetivo, ante una planeación de un equipo que, que carece de gol, y solamente tienes a Funes Mori, tienes a Jansen, y si no está uno, el otro debería de estar, pero no está. Y haces una contratación, de traes a Luis Romo, traes a, a Rodolfo Pizarro, que no son jugadores de área, son jugadores, son, son volantes, son medios, son medios ofensivos. Pero no es la chamba de ellos anotar goles. La chamba de ellos es generarlos. Y los que tienen la chamba de anotar goles, no están. Entonces, ¿dónde está la planeación? ¿Dónde está la inteligencia deportiva? Adelante, Henry. No, pues, o sea dices Me sorprende que, que la afición se, o sea, tenga como una visión más clara de, de las cosas, de las deficiencias, de qué se debe hacer, que la propia institución. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que e ellos son los que están y eso es para lo más que les alcanza. Eso es lo más que pueden. Es como decir que la ciudadanía tiene, a lo mejor, mucha gente de la ciudadanía pudo haber manejado de miles de mejores maneras mejor todo este tema que la que de, que la, de la pandemia que el gobierno. Pues es lo mismo, pero hazlo a, a nivel más micro, es afición versus esta institución. Henry. O sea, no es una, no es, no es una novedad, que, que, hay, que hay cero planeación estratégica, de verdad. Ahora, buenas intenciones de la afición siempre hay. Ahora, estando en el estadio, si de por si sí no están yendo tanta gente... Y los, y los está que 50, van, los, callan, los, los callan. que van, el suceso que pasó en el estadio, mandar a callar a un aficionado que se está expresando, la directiva le, le que está lo haciendo divertido? Ahí. Lo divertido. Oye, est estuviera gritando la aficionado loco, maldiciones, el todavía te la quedo. nivel! Ah. Yo. Esto fue lo que pasó en el juego. Mira, qué triste es. E e Ese es un reflejo de FEMSA. Eso es, es FEMSA, ve cómo tratan a su obra. Ah, no, es mala onda que lo callen. Qué, ¿Qué? ¿Qué es mala onda. Que lo callen. ¡Enrique! ¡Enrique! No, no, no, es FEMSA. Es rey. Es rey. Tibio. Sí, no, es definitivamente Ornele, eh, es algo, es es algo es muy triste, ¿no? ¿Todo ¿Todo ¿Cómo ¿Todo tratas así a esta afición? Ornella lo declaró no en una entrevista. Yo prefiero al aficionado elite, al aficionado que no se defiende. Pues, otra que otra es. Razón. Yo quiero erradicar al aficionado que, que se vuelve fanático. Él lo declaró. A mí, me hubiera callado, a mí me hubieran callado ahí en el estadio. ¿Tú crees que me hubieran callado? No, hombre, me saco la playera y empiezo a gritar y que me saquen. Ese él tuvo el error de quedarse callado y asustarse con el policía o la de seguridad. Pero no, no te puede callar la gente de ahí de seguridad porque es lo que, lo que el equipo te está provocando. Si tú quieres alentar, alienta. No importa que estés en, ahí en los clubes, ahí no sé cómo se llama, en Palco, estés es, donde estés. Es, es que al equipo se le alienta. La institución se me hace... A mí se me ha que quito mucho ruido en el tercer nivel. No, es que es... O sea, si tú te quieres parar, van y te, y te sientan. ¿Sabes qué? Siéntate. Si tú quieres gritar van y te callan. Te digo, a mí ya me pasó en un partido contra Veracruz. Allá, en, allá arriba, en, en lo último, en la fila Z ¿Eh? no me acuerdo. Pero yo no me callé. Yo dije, chis yo pagué un boleto y yo quiero entrar a Monterrey. Y ya cuando se suponía que Monterrey andaba bien, que estaba Cardona, el Pato Sánchez, y me dijeron, no me voy a callar. Estaba con, lo, con toda la gente de la vieja guardia de la adicción. A ti o sea, te eso tienes, tienes miedo, miedo por eso no es... te sale. A ti no te dicen nada, no, te ven, no, sabes qué, no ligas digas nada, no, cálmate, no se va a poner al tiro, montar loco a el, o sea, el me problema me no es superar, que te, la, quitándote la playera te, te molestaran. En tu casa tu vieja te va a engañar. ¿eh? <risa> no, Oye. pero es parte, es parte de la función, o sea, ahí se te olvida todo, ahí se te olvidan los... Los kilos de más, se te olvidan las estrías de los embarazos, todo. O sea, hay que ver también que hay raíz? zonas para sí, eso, ¿no? Hijo, digo, no sé si... Yo no he ido al estadio Supuest de rayados. Supuestamente, este... Chuy, eh, hincha, eh, salieron a declarar o trataron de justificar la acción diciendo que la, que la persona estaba muy cerca de la del borde, y que podían ocasionar un accidente. Pero, a final de cuentas, a mí se me hace un intento por tratar de, de, de tapar un poquito la, la situación, por tratar de no magnificarla. De, deja tú, si tienes miedo de que vayan a saltar, a ver, pon unas redes protectoras. Para evitar ese problema. No, Independientemente sí, de, no, no, de las redes, levanta la pared de acrílico que, a final de, de cuentas, es una pared de acrílico de 1,20 de m. Y 1,20 m a esa altura, eh, difícilmente una persona va a ser contenida por eso. Ahí te va, ahí te va. Pobre. Ese estadio no está diseñado para ver el partido de pie. Si tienes aficionados atrás de ti, no los vas a dejar ver el partido. También por eso yo justifico de cierta manera el actuar de, de, de, de, de un sector ahí, de, de, de los guardias del de de, de, de estadio, de sentar al aficionado, porque si tienes gente atrás y no lo estás dejando ver el partido, van a sentarse no. a ver el partido tranquilamente. Por, por, pues viéndolo de, es de, es de, de mal gusto, spequee, ¿no? Yo no entiendo. Es de mal gusto. Pero, pero, pero entendiendo en, en, la en realidad la de que todas las bancas a tu alrededor están vacías, pues bueno, uno, uno, digo... Han visto las imágenes, ¿verdad? Han visto cuántas bancas vacías hay. O sea, déjalo que se exprese y deja que te alegre un poquito el ambiente. Y muévete dos asientos a la izquierda y listo. Ahorita si no me dejas ver, yo te digo, si no me dejas ver, yo te digo. o únete a la fiesta, aquí. quítate la camisa y ve a alentar con él. ¿Pero qué tal chile aficionado de atrás? ¿Es del Querétaro o es de Tigres? Pues te haces amigo y compran cerveza. Todo el día de un trompo, que vea que aquí se respeta. No, no, no, no. A mí sí me molestaría. No. Si, si el aficionado delante, yo voy a ver el partido, voy, voy a analizar el, el, el parado táctico del equipo. Me gusta verlo con semillitas. Y tomándome una cerveza. Y para que alguien, un pelajustán, venga, se pare enfrente de mí y, y, y empiece con la camisa. Ah, oye, está la zona de la barra. No sé, ¿está, están otras zonas para hacer ese tipo de, de acciones, no para que venga y se ponga enfrente de mí, oye, pues ya no me dejaste ver el partido, ¿qué hago yo? Le digo a, al de seguridad, no me deja ver, y el de seguridad sí le dice, eh, siéntate. Mira, hay, hay, hay mucha verdad en ese comentario que dices, pero también te voy a decir algo, no sé en qué sección estaba, pero se veía que era bastante muy arribita, ¿eh? entonces, bueno, dirá, yo, si yo quiero ir a echarles papaya, precisamente ese es el, el, el boleto que compraría, era en la parte de arriba, en, la, en, la, en, la, en las primeras filas, que dan, as, que dan hacia el. O hacia sea, la, la parte de mero arriba, de la sección de arriba, la, la, la última fila, la, la fila de abajo. Ya, ya, ya. Porque ahí se sí, ve. Ahora, ahora, ahora yo le voy a hacer, ahora sí. yo voy a hacerle como Duilio, así como le hizo Duilio con Naguirre, voy a decir lo que, lo que dijo Pecho Frío. Lo que decía Pecho Frío es que él le gustaría. Cuando, le gustaría ofrecerle tacos de trompo a la persona que estaba parada. ¿Verdad? Mira, de, de, Eso cuenta de, vaso, como participación de, de, de Mario. De, de, de cuántos asientos vacíos hay? Lo mismo pensé. Y yo me los rayados ahí. yo eh, no Sí, sí y no, pero, y no, pero, pero hay gente ves, ves ahí? alrededor y hay, y hay espacio para poder, para poder gritar, para poder ahogarte. No es un teatro, no eh. es un cine... Es un lugar donde puedes echar desmadre, donde puedes gritar, donde te puedes desestresar y que y ya, es una persona. ¿Qué así? Tanto puede? ¿Qué tanto puede? Si dicen terrey, terrey, en vez de monterrey, o sea, va a ser muy rápida la porra. Dale, no, ver, no, no. Y empecemos con eso porque, porque no quiero tocar la, la carta de tígueres. Tígueres. Tígueres, tígueres. tígueres. tígueres. Oigan, rápidamente, eh, nos, nos queda poquito tiempo de programa. Vamos a, a platicar rápidamente de los próximos partidos de Tigres y Rayados. Adelante, Cali. Bueno, la, la jornada 2, eh, Rayados, va Baguas Calientes, el Estado Victoria, a visitar a Necaxa. El viernes, este viernes, ya el 14 a las 9 de la noche, el Estado Victoria. Y Tigres, el próximo sábado 15 de enero, recibe a los camoteros de Puebla aquí en el Uni a las 7 de la tarde. En los encuentros de la jornada 2 y en este momento todavía tenemos en vivo al juego contra Santos Que yo quiero hacer un paréntesis a mis amigos de, de Torreón No es clásico, para que me empiece, no empieces verdad No, no es clásico Lo que hiciste es aprovechar de dar el tiempo. Sí, sí, por favor sí. <risa> Por cierto, ¿cómo va el partido? No, pero, pero, pero, pero Tigres ha llegado bastante, me extraña, bastante Así como Rayados también, 25 en tiros de, al de, marco de, de, de área chisca, Cero anotaciones ¿Eh? Sin payola, papá. Sin payola, Tigres va a ganar porque ha estado llegando mucho. Me sorprende mucho cómo está llegando. Nuevamente quiero recordar a, a las personas que participaron la semana pasada con nosotros para ganarse esta convivencia con nosotros en el Tabernabueo. Va a estar la próxima semana eh, comentando y, y en el programa con nosotros Gabo Prado y Luis Arias. Nos van a estar acompañando la próxima semana este, en el tabernado Entonces, para que se pongan listos, eh, ponte de acuerdo con alguien. Gabo Prado, pues ya se puso de acuerdo conmigo, dice que se va a ir conmigo. Y Luis Arias, lo esperamos para vernos la Pregunta, próxima semana. ¿No se va a poner celoso Chuy? No, no creo que se ponga celoso, celoso Chuy. Gabo, Gabo, Gabo vas, es, es, es Chiva. ¿Es la venganza? Y, y Gabo no me abraza como me abraza Chuy. Hay comentarios de la gente. Yo quiero volver, reiterar, agradecerles por estarnos acompañando durante esta transmisión. Sabemos que pues está jugando Tigres y estamos con un ojo al gato y otro al garabato, así como Chuy y, y Mario, que no quiso perderse el partido de Tigres. Hay como lo ves. Este, entonces, nuevamente, gracias a la gente que nos está viendo. Gracias por comentar y gracias por compartir esta transmisión. Quiero mandar saludos a Canalizo, Canalizo. Dice, saludos a Chuy, esperamos ya tenerte en el programa presencial. Una pregunta, ¿no les gusta Guido con Carioca? Guido con Vigoa. Dice, ah, canalizo, perdón, canalizo. Querido, querido. Que si no te gusta Guido con Carioca, no te gusta Guido con Carioca. Eh... A mí me gusta Guido con Carioca. A mí me gusta Guido con Carioca. Yo Carioca es un jugador que tiene un nivel para estar en Europa y lo tenemos aquí en México. Sí, yo, yo creo que estaba Yo, yo creí que estaba recordando una escena de... No te gusta, Guido, con, con dueños, no te gusta. De ahí un, un querido protagonista de, de, de, del, del fútbol mexicano, el fútbol regiomontano Johan Reyes. Mi querido Johan dice, ¿es relación abierta a la de hincha y Chuy? Pues mira, ya te diste cuenta, ¿no? Ya te diste cuenta que... que hay algo, hay algo, hay una chispa ahí entre, entre Chuy y yo. Kili de Luna dice, saludos, tío, tío. saludos Caleb, Rayados no tiene ya un chupete alguien que se cargue el equipo cuando en equipo no puede. <ríe> saludos a Kili y bueno, yo creo que tiene razón. Ya favor, falta, favor, falta un buen referente ¿pa, en pa, Rayados. Pa, pa, falta que, que el valiente diga que, que está Funes Mori. Pues ya lo superó en goles. Dice por qué Juan Pablo no, se, por qué no se siente de la misma manera? De nada no sirve siento. tener una nómina de 80 millones si juegas el peor que... Si juegas peor que un equipo de barrio, de barrio los domingos a las 8 llegan todos crudos, en especial Jansen, canalizo, canalizo, dice, saludos a todos, gracias. Muy bien, oigan, ya se nos está acabando el programa, nada más rápidamente tenemos, eh, tenemos menciones, Chuy, Caleb. Antes, que quiero agradecer a Chuy y a Mario que nos estuvieron acompañando eh, durante esta transmisión desde casa, honestamente, Esperamos que, que se mejoren y, y este y que la próxima semana ya estén nuevamente. Vamos, vamos a despedirlos a, a, a Mario y a Chuy porque ya se les está acabando la recarga del Oxo Entonces, <risa> adelante, últimos comentarios, compañeros. Dale, Chuy, adelante. Ah, estoy esperando a aquel otro. Bueno, pues este, mucho. Este, <risa> cuídense, eh, fue un gusto haber acompañado. De esta manera, agradezco mucho a la producción, a Sofía, a, a Diego y a, todo, a toda la raza que nos apoyaron para hacer esto posible. Muchas gracias. Espero se, si, se hayan divertido igual que nosotros y si la hayan pasado bien. Estamos eh, aquí por la gente y nos vemos el próximo miércoles en Tabernabeu. Eh, compañeros de la mesa, todos, y, y, y los nuevos bienvenidos, y los que ya estaban también. Nos vemos el próximo miércoles porque yo salgo de esto ya mañana. Gracias. Un abrazo a todos. Excelente, Chuy. Adelante, Mario. Para cerrar con tus participaciones que hoy sí, sí. Eh, fueron, fueron poquitas. Hoy cuentan dobles más. Que para que estés en el juego, hoy cuentan doble. Oye, espérame, me tuve que mover porque voy a mover el carro. <risas> Oye, sonríe para, para que te veas de perdido. Adelante, Mario. <risas> Estoy que caminando porque tengo que ir a mover un fútbol. <risas> Adelante, mí, Gra se gracias, compañero. Nos vemos el próximo miércoles en el Tabernabeo. Perfecto. Eh, antes de despedirnos, gente, ¿tenemos tenemos menciones? Claro que sí. Bueno, en punto de las 10 de la mañana, recuerden el noticiero matutino y el corte informativo a las 12 en el mediodía. No se lo pierdan, por favor. A través de las señales de Ciber TV, el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía, el noticiero a través de la, de la señal de Ciber TV. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y no se pierdan cada transmisión que tenemos Mañana jueves de 8 a 9 Nación Viral con el comandante Irán Sitlali, Carla e invitados Ya saben que se pone muy ameno este programa Todos los, los jueves de 8 a 9 Con mucho ritmo, mucho sabor Y, y, y muy divertido el programa con el comandante Irán Sitlali Carla e invitados Nación Viral Hay que recordarle a la gente también Los domingos a las 10.30 de la mañana Tenemos travesías mágicas con la tía Sandy Celeste Y también los invitamos a que veas Es lunes con julie Castillo y El Pollo A partir de, la, de las 8 de la noche Donde tendrán grupos en vivo Secciones y muchos, muchos regalos Los martes desde la barra Con Linda y Rafa, ya la saben Antes de, de, de, desde la barra de aficionados para aficionados Los martes de 8 a 9 Están Linda y Rafa eh, desde la barra de 8 a 9 también aquí por Ciber TV Correcto. Ellos ya tienen información previa Antes que nosotros y después este, Los miércoles remata con nosotros Bueno y no se pierdan nuestro cotorreo financiero Con Bomber y Dagago Todos los martes y los viernes a través de Ciber TV también. Excelente, muy bien compañeros Ya se nos está acabando el programa Nada más últim rápidamente, últimos comentarios Adelante Henry Nada, agradecerles a, a, a todos los compañeros Que estuvieron aquí presentes, Caleb Un gustazo, un gusto, Gracias, Henry. como siempre un gustazo verte eh, eh, nos habíamos estado viendo virtualmente pero, pero no, no en persona un gusto verte nuevamente virtualmente Chuyé, virtualmente <risa> oh ya, ya, ya siento que, que le ando poniendo los conos a la gente sin darme cuenta eh, oh, en fin no, muchísimas gracias a toda la gente de producción cuídense mucho, eh, que la pasen bonito Excelente, Henry. Caleb, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por la invitación. Aquí le cuidamos el changarro a Chuño un ratito. Y bueno, todo para el programa de rayados. El programa de rayados, ¡huvele! ¡Qué úvole! ¿Qué ¿Qué ¿Eh? <risa> Hoy juega Tigres, pero el 40 minutos del programa hablamos de rayados. Eso habla de que aquí. Este, es donde este, hay rating, mi algo estimado. Pasa, algo es donde hay rating, es donde hay rating. <risa> Algo pasa, y puro infiltrados. Adelante, o sea, adelante. Es, es que, ¿sabes, ¿sabes cuál es el tema? Caleb nos dio la respuesta. Es que no es clásico. No es clásico. <risa> no es clásico. <risa> es cierto. Eso es congruencia. Es clásico, ¿eh? clásico, eso, es eso es congruencia. Aquí hablar Por eso, vamos a darle chance a Rayados. Hay mucho que hablar de Rayados porque va muy mal. Pero bueno, muchas gracias nuevamente, Caleb Salinas. Gracias, hincha. Gracias, eh, Henry, por acompañarnos también. Un gusto, un placer eh, estar nuevamente contigo este, aquí en vivo. Eh, desde la barra, Solos a la pre, a la ¿Eh? no va, es que va, va ganando Santos, Santos 1-0. 1-0. No, no, hay, no hay problema, no hay problema. Ahorita, ahorita se le da la vuelta. A, mira, que se sienta que el, el resto del partido que se sienta como clásico. Lo bueno es que hay goles. Muy bien. Saludos a la Quiero agradecer nuevamente a la producción: Diego Martínez, Edson, Johan y Antonio Quintero. Gracias a todos. Eh, por, por acompañarnos, por hacer posible este programa gracias Rodro y gracias por supuesto a la gente que nos estuvo viendo durante la transmisión eh, nos vemos la próxima semana en el Tabernabeu. no eh. se les olvide en la próxima semana como dice hincha vamos a estar en el tabernaveo completamente en vivo, nos va a acompañar Gabo Prada y Luis Arias, ahí, ahí van a estar con nosotros acompañándonos para platicar en vivo unas, unas, un, unas muertas, bien muertas ahí, ahí en la transmisión vamos a estar y no se lo pierdan, muy, muy, muy interesante el programa. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Eh, hubo ahí detallitos por el tema del cobicho, que esperando que, que, Chuy e, que Chuy y Mario eh, se incorporen con nosotros la próxima semana y estaremos completamente en vivo. Gracias por habernos acompañado, nos, nos vemos, nos escuchamos y nos conectamos el próximo miércoles 8 de la noche desde la Barra para la Afición. No se lo pierdan. ¡Adelante! ¡Nos vemos! ¡Dios los bendiga!